...bienvenidos a este curso de cómo hablar bien en público... ...o de oratoria eficaz... ...en este curso vas a aprender a hablar bien... ...y para nosotros hablar bien... Eh, ...significa no solamente eh, decir las cosas de manera hermosa... ...sino sobre todo y lo más importante... ...es conseguir lo que quieres a través del uso de la palabra... ...por tanto hablamos de oratoria eficaz... ...la oratoria como medio, medio para conseguir algo... ...y no como en fin, en sí misma... Eh, ...la oratoria es muy importante, es muy importante... ...lo fue en el pasado pero aún lo es más en esta sociedad de la comunicación en la que vivimos. Para progresar profesionalmente, eh, políticamente, personalmente, eh, socialmente, vas a tener que hacer uso de la palabra. Las personas que son capaces de expresar ...correctamente pero sobre todo con convicción... ...aquello en lo que creen... ...o aquello que postulan... ...o aquello que defienden... ...van a tener un camino mucho más fácil en la vida... ...mucho más rápido... ...que las personas... ...que desgraciadamente no sepan hacerlo... ...todos conocemos... ...casos de personas con conocimiento, con valía... ...que al no saber defender su postulado... ...su punto de vista en público... ...pues quedan relegadas un poquito... ...a la melancolía de, de, de, del olvido ¿no?... ...por tanto hablar bien en público es fundamental... ...y aquí te vamos a enseñar a, a conseguirlo... ...el buen orador... ...se hace, no nace... ...aunque es cierto que hay personas que tienen pues talentos naturales... ...lo más importante es conocer la teoría... ...la poca teoría que hace falta... ...y la práctica bien orientada... ...por tanto en este curso... ...vamos a hacer de ti... ...un orador eficaz... ...para que consiga lo que desea... ...a través del uso de la, de la palabra... ...haciendo bueno aquello... ...en lo cual creemos... ...que el buen orador... Eh, ...se hace y no nace. El curso va a tener una parte teórica, vamos a abordar conocimientos desde los clásicos hasta los más modernos y vanguardistas y lo vamos a combinar también con prácticas y experiencias. Queremos de verdad que salgas superando ya el miedo escénico, superando el riesgo de la mente en blanca, sabiendo estructurar tu discurso, sabiendo interpretarlo y sobre todo sabiendo convencer a los demás gracias al uso de la palabra. Va a ser un curso que te va a permitir situarte muy bien en las modernas técnicas de oratoria. Bienvenidos a este curso, vamos a convivir durante las próximas semanas y estoy seguro que cuando salga eh, te alegrará del tiempo que dediques a esta mejora de la oratoria eficaz, hoy en día más importante que nunca. Bienvenidos.